Con reducido tránsito vehicular y comercios a puertas cerradas en un alto porcentaje, residentes en los municipios de Pimentel y Castillo con posturas divididas en torno al apoyo o no a la huelga convocada a nivel regional. Claro que sí, sí, claro. Estamos de acuerdo con el pacto. ¿Por qué razón? Y toda todas las razones del Pero dice, si no vale para este gobierno. Tiene que responder de una forma u otra, porque no podemos estar sumergidos a una dictadura pacífica. Tenemos que decirle al gobierno, al sistema, que no va bien. Que no va bien. Que aquí se va a pasar hambre, que se está pasando hambre. Es muy bien. Me ha escogido por los moradores el municipio. 6 meses, 7, está a un 95%, hoy a estas horas se encuentra ya en un 100%, el comercio, los empresarios, los talleres, las instituciones, las organizaciones están apoyando. En cámara Dionisio Severino para NTN, Joanny Cordero.